hola bienvenidos a este vídeo estamos aquí con otro programa de esta página web tiene muchísimo gratuito y muy bueno en esta ocasión vamos a ver este comparador de fuentes que es muy cómodo para buscar fuentes y eliminar las que no nos guste además de otras funciones más en la página tienen más información de las que yo les voy a dar porque esto simplemente es una vista previa Aquí lo dice que es multilingüe, ¡Multilingüe! bueno que tenemos versión portable cargada hasta mil fuentes por segundo, muy rápido la instalación aquí, en descargar 324 kilobytes, o sea nada, tenemos versión portable de 64, en la que vamos a usar ahora, en 3 segundos comienza la descarga, vamos a ir al archivo botón derecho y descomprimir o, oh. si estamos en Windows 10, vamos a extraer todo, perdón, estamos en Windows 11, extraer y ya lo vamos a ver pues nada, se ejecuta con doble clic para ejecutar ya comienza, podemos ampliarlo aquí, manteniendo el clic izquierdo del ratón pulsado, ampliar. Podemos cambiar el texto que figura, por ejemplo, no sé, vamos a poner el abecedario. Bueno, si queremos texto diferente en la ventana de la derecha, desmarcamos esta casilla y ya podemos escribir aquí lo que queramos. Podemos seleccionar la fuente en cada ventana, Para eliminar una, simplemente botón derecho y le damos a eliminar. Luego tenemos aquí algunos opciones más, como poner en negrita, subrayado, tachado, etc. Si lo queremos ver en el visor de fuentes que viene por defecto en Windows, pues simplemente le vamos a dar a... A, a, a, a abrir en el explorador. Pues nada más, si tienen cualquier duda me la dejan en los comentarios sobre este programa o sobre cualquier cosa, si, se, si la puedo resolver contesto seguro. Muchas gracias por la visita amigos y amigas. Chao.